Doctor, ¿puedo tener relaciones sexuales teniendo mi periodo? Esta es una pregunta muy común y esto va a depender de las mujeres y cuestión de gusto. Hay mujeres que cuando están con su periodo no quieren saber de tener relaciones sexuales. Y en cambio, hay otras mujeres que cuando están con su periodo están muy pero muy calientes. Cuando están con su periodo, obviamente va a haber un poco más de lubricación porque la sangre actúa como lubricante. Y segundo, Puede haber embarazo sí estando con tu periodo. Aunque es muy poco probable, pero sí puede haber. Así que cuídate. Y si lo vas a practicar, hazlo con condón. Ya sabes quién toma la decisión de que si quiere o no es la mujer. Todo es cuestión de gusto. Doctor David informa.